¡Hola! Soy Alicia del canal de YouTube y blog La Recomendadora. Hoy os traigo un truquillo viajero con el que siempre vais a llevar vuestro dinero seguro en los viajes. ¡Necesitamos! En nuestra bolsita de cierre zip metemos nuestro dinero, la cerramos bien, y en las zapatillas que vayáis a utilizar, debajo de la plantilla... Metemos la bolsita, ¿veis qué fácil? Volvemos a poner la plantilla y ya estaremos listos para recorrernos la ciudad. Podríais también meter el dinero sin la bolsita, pero yo os recomiendo que le pongáis una bolsita, porque imaginaros que llueve y si os mojan los zapatos, pisáis un charco... De esta forma, el dinero siempre estará seguro. Este y viajeros lo traigo de la mano de Seguros Intermundial y espero que os sea de muchísima ayuda en vuestros viajes y que lo pongáis en práctica... Beso...